Perfecto de cabeza a pies. Yo seré un 6, pero es un 10. Se volvió tan bueno. buena engañándome. Hasta para eso tiene nivel. Hoy vi tu mare para olvidarte. Hoy bailaré para desquitarme. Pero esa Das amor a ti ¡Gracias! Convertido en la perfecta bandida, gata de noche y de día. Tú no tienes corazón, eres una nena. Has convertido te. en la perfecta bandida, gata de noche y de día. Cuando tú tiendas amor a ti. Que yo ya te olvidé. Ya, yeah, estás hablando con la Urban Factory. J.O.B. Calles Estudios. Martin Martin Vegas.